Me presento, yo soy Leti, eh, soy uno de los listeners de Aussie de YouTube. Eh, yo os voy, a, os voy a explicar bastantes cositas sobre Australia, pero quien os va a explicar más cosas va a ser Juan Carlos. Juan Carlos, como os he dicho antes, es... Eh, bueno, ahora es un gran amigo, pero ha sido estudiante y colaborador nuestro en Sydney durante mucho tiempo. Hola, Juan Carlos. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Ahora, ahora sí. Va un poco... Tu, al menos para mí, tu voz oh, yes. me llega con retraso. ¿Eh? Bien. Bueno, bien, bien, bien. Eh, Juan Carlos os va a explicar muchas cosas sobre Australia, ah. sobre su experiencia, sí. sobre el tiempo que ha estado allí, el trabajo, sus estudios, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar. Juan Carlos, cuéntanos, ¿por qué elegiste Australia? Muy bien, pues Australia porque era el sueño de mi vida. Cuando era pequeñito, recuerdo que tenía pues, como unos 5 años más o menos, y estaba viendo documentales de animales. Y no paraba. Documentales de animales, de animales, de animales. Y cada día viendo los dichosos documentales de animales. Hasta que un día dije a mi madre, dije, mamá, ¿sabes qué? El sueño de mi vida es ir a Australia. Y mi madre, vale, hijo, vale. <risa> y fue por eso, por la naturaleza, básicamente. Y ya se me metió la idea. Y fueron pasando los años y ya dije, pues... Adelante, cuando tuve la oportunidad, vi pasar el tren y me subí a él sin pensarlo dos veces. Sí, yo me acuerdo perfectamente, Juan Carlos, aquel día que quedamos en Barcelona, que quedamos tú, Arancha y yo, para hablar sobre pero Australia. Bien, ¿no? todo, ¿eh? sí. y, y bueno, hace ya mucho de eso, pero parece como si fuera ayer, ¿eh? Qué rápido que ha pasado sí. todo, todo este tiempo. Um, sí. Bueno, como... So como sabéis, Juan Carlos, eh, bueno, tú esto lo sabéis más, de, más que de sobras. Sí. Para ir a Australia, chicos, necesitamos un visado de entrada al país, ¿vale? Existen diferentes tipos de visados. Juan Carlos, al igual que la mayoría de nosotros, eh, nos marchamos con el visado de estudiante, que es el visado que nos permite compaginar estudios con trabajo. Hay otras opciones también, como son el visado de turista y el visado Work and Holiday, ¿vale? Os vamos a ir explicando. Cada visado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el visado de turista es un visado que os permite estar eh, de 3 a 12 meses en Australia. El, eh, el visado que se solicita de turista que se solicita desde fuera de Australia se llama e-visitor y es totalmente gratuito, se solicita eh, a través de la página web de inmigración. En 24-48 horas ya lo tienes aprobado, no tienes que pagar nada y te permite estar hasta un máximo de 12 meses en Australia. ¿De acuerdo? Pero cada tres meses es necesario renovarlo. Por eso decimos que te permite estar de tres a doce meses. De cada tres meses hay que renovarlo. El visado de turista empieza a contar desde el día que tú pisas a Australia. Aquellos que os marchéis a estudiar o que os marchéis una temporadita a Australia, si tenéis algún familiar o algún amigo que quiere ir a visitaros, tendrá que solicitar el visado de turista y visitor. ¿De acuerdo? El visado de turista que se solicita desde dentro de Australia para aquellos estudiantes o aquellas personas que están con otro visado y quieren alargar su estancia en Australia, pueden también solicitar un visado de turista, que en este caso es el Visitor, y solicitado desde dentro de Australia tiene un coste. Su coste es de entre 130 y 335 dólares australianos, dependiendo del tiempo que tú lo pidas, cuando el tiempo que tú quieras estar en Australia, ¿ok? Porque cuando lo pides desde dentro de Australia tienes que indicar ¿Cuántos meses más quieres quedarte en Australia? Es muy importante que tengáis en cuenta que el, con el visado de turista está totalmente prohibido trabajar, ¿de acuerdo? Así que aquellos que tengáis intenciones de ir a Australia a trabajar, este visado no es el vuestro, este solo es para ir de vacaciones o para que os vengan a visitar familiares y amigos, ¿de acuerdo? El visado, como os comentaba, con el que se marchó Juan Carlos y el primero con el que yo me fui, y la mayoría de nosotros, es el visado de estudiante, que es el que nos permite compaginar estudios con trabajo. Para obtener el visado de estudiante hay que simplemente matricularse en un curso de mínimo tres meses. Cuanto más largo sea tu curso o cuantos más cursos hagas en Australia, más meses de visado te va a conceder inmigración. ¿okay? La duración de lo, de, del visado va vinculada a la duración de los cursos. Por ejemplo, si te matriculas en un curso de tres meses, que es el mínimo, Inmigración te va, te va a dar un visado para cuatro meses, ¿ok? Siempre al final del visado Inmigración nos regala un mes extra de vacaciones. ¿eh? Así que serían tres meses de curso más un mes extra al final. Para obtener el visado de estudiante es súper obligatorio tener un seguro médico que nos cubra durante toda nuestra estancia en Australia, las pruebas médicas eh, son obligatorias para ciertas nacionalidades, ya para los estudiantes de nacionalidad española no lo son, para los estudiantes de nacionalidad chilena tampoco, solo para ciertas nacionalidades tipo eh, Centroamérica, países centroamericanos o países latino, eh, del sur de América como por ejemplo Uruguay, Argentina, Brasil, etcétera, etcétera. Vale. Pero para España ya no son obligatorias. Desde el 23 de noviembre, perdón, desde noviembre del año pasado, ya no son obligatorias para estudiantes de nacionalidad española, chilena y los mexicanos, depende, ¿de acuerdo? Nosotros recomendamos empezar siempre los trámites del visado de estudiante cuatro meses antes de la fecha de inicio del curso. Es simplemente una recomendación, se puede empezar un poco más tarde, pero cuanto antes empecemos mejor. ¿Tienes la opción de, eh, de que tu pareja te acompañe? ¿De acuerdo? O sea, aquellos que tenéis que seáis parejas, podéis ir, vuestra pareja os puede acompañar con una partner visa, un visado de pareja, y tu pareja no está obligada a estudiar. Por ejemplo, yo estudio, yo me voy con visado de estudiante y mi pareja se va con visado de pareja y él no estudia, no está obligado a estudiar. ¿De acuerdo? En caso de querer estudiar mi pareja, como máximo podrá estudiar un curso de tres meses. Si mi pareja quiere estudiar un curso de más de tres meses, deberá solicitar su visado de estudiante aparte. Como todos los visados, el visado de, de estudiante tiene un coste y en este caso son 550 dólares australianos, que en euros más o menos son unos 380, y como he dicho anteriormente, este visado nos permite compaginar estudios con trabajo. ¿De acuerdo? Eh, Alberto, sí, las, uh, para poder obtener el visado de pareja, ¿de acuerdo?, Puedes estar o bien casado, o bien ser pareja de hecho, o bien, si no estás ni casado ni eres pareja de hecho, aportando pruebas documentales de que llevas un año con tu pareja, puedes pedirlo, ¿de acuerdo? Pero es muy importante que, que tengas pruebas documentales. Una cuenta en el banco a nombre de los dos, un contrato de alquiler a nombre de los dos, un préstamo hipotecario, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? La pareja también puede trabajar. ¿De acuerdo? Es, es una, es la ventaja del visado de pareja es que tu pareja no está obligada a estudiar y también puede trabajar, pero la pareja solo podrá trabajar de forma legal 20 horas a la semana durante toda la duración del visado. ¿Vale? O sea, no todo es tan bonito como parece. Está muy bien que la pareja no tenga que estudiar, no tiene que pagar ningún curso, pero solo podrá trabajar 20 horas de forma legal por semana durante toda la duración del visado. Um, el visado, nos, me están preguntando que con cuánta antelación hay que pedir el visado. Nosotros recomendamos cuanto antes mejor. Un visado de estudiante se puede solicitar cuatro meses antes de la fecha de inicio del curso, ¿vale? Así que si vuestra intención es iros de cara a principios del año que viene, ya podemos empezar con los trámites. Hay gente que se duerme un poco en los laureles y empieza con el tiempo, con menos tiempo, también es posible, ¿vale? Cuanto antes, mejor. Um, el visado de estudiante eh, nos permite compaginar, eh, como os he dicho, estudio con trabajo. Los meses que estamos estudiando podemos trabajar 20 horas de forma legal a la semana y los meses que estamos de vacaciones, en periodo vacacionales y en ese mes extra que el gobierno nos da al final del visado, también podemos trabajar full time, ¿vale? Siempre que estemos de vacaciones escolares, full time. Podéis trabajar tantas horas como queráis, no hay ningún tipo de límite, ¿vale? Pero recordad que cuando estáis estudiando, como máximo podéis trabajar 20 horas de forma legal a la semana, ¿vale? Y perfectamente podemos combinar estudios con trabajo. Mucha gente, Juan Carlos, me pregunta, ¿pero es posible compaginar los estudios con el trabajo? ¿Trabajando solo media jornada me daría para vivir? Claro, yo les, les explico que sí, que claro, aquí en España no estamos acostumbrados, ¿no?, a trabajar media jornada, normalmente solemos trabajar toda la jornada y bueno, es, algo, es una duda que tiene, que tiene mucho la gente ¿eh? bueno, Juan Carlos luego os va a explicar su, su, su experiencia laboral y él os va a explicar um, qué tipo de trabajos tuvo él durante su estancia en, en Australia, por cierto Juan Carlos esta foto que sales aquí, ¿dónde es? Pues, a ver esa foto es en un bar-restaurante porque ahí se lleva mucho el tema de las Happy Hours, uh, tanto para tomar cervezas como para cenar. Y es un restaurante donde las cenas, ahí en Sydney, salían a la pizza, una pizza, salía a 3 dólares. Wow. a ser como 2 euros y poco. Wow. Y entonces, eh, para saber en qué mesa estás sentado, sí, te dan un animalito. Entonces, con el animalito, ¿saben a qué mesa te tienen que llevar la pizza? Y Fuimos <risa> un montón de veces ahí. De hecho, nos llegó wow. nuestra colaboradora, la, primer, la colaboradora que tuve, Nuria. Sí, ahí Y luego fuimos un montón de veces. Sí, sí. ¿Y qué tal estaban las pizzas? ¿Valían la pena o qué? ¿O ¿Más o menos? Sí, sí. <ríe> muy buenas, muy ricas. ¿Sí? Valían la pena, valían la pena, estaban muy buenas, la verdad es que sí. La verdad un que precio me... increíble, tenías pizzas sí. buenísimas. Me sorprende sí. mucho el precio, Juan Carlos, tres dólares. Claro, imagino que sería solo en unas horas concretas, ¿no? Sí, en sí es increíble el martes noche. Todo el martes noche. Ah, el Me martes. Muy bien. Bueno, sí, chicos, sí. aquellos que vayáis a, a Sydney ya os daremos el dato de, sí, de a, este, de este lugar puedo... que vale la pena, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> ya, ya, os de, ya os diré, os puedo dar muchos datos de muchos sitios que merecen la pena por un precio económico. <risa> Sí, la verdad Juan Carlos que toda la información que tú tienes es muy valiosa porque cuando uno llega a una nueva ciudad y no conoce a nadie, no conoce nada, no sabe por dónde moverse toda la información que los colaboradores le dais a los estudiantes es muy, muy valiosa y la verdad que es mucho de agradecer, la verdad es que sí ah, Bueno, siguiendo con el tema del visado de estudiante, chicos, os comento que vosotros podéis llegar a Australia unas semanas antes de empezar el curso, no hay ningún problema, pero hasta que no empecéis el curso, no podéis empezar a trabajar de forma legal, ¿de acuerdo? Ni tú ni tu pareja, ninguno de los dos, ¿vale? Podéis llegar una, dos, incluso tres y cuatro semanas antes de empezar las clases. No hay problema, pero no podéis empezar a trabajar de forma legal hasta que empecéis las clases. Podéis buscar trabajo, podéis buscar alojamiento, podéis hacer lo que queráis, pero no trabajar, ¿vale? Y aquellas personas que viajen con su pareja, os he dicho antes que la pareja también puede trabajar pero solo 20 horas durante la duración del visado. Solo en un caso puede la pareja trabajar 40 horas semanales, que es si el estudiante está haciendo un máster. Si el estudiante está haciendo un curso de inglés o un curso BED, un curso de formación profesional, mi pareja solo podrá estudiar 20 horas de forma legal, eh, por, perdón, podrá trabajar 20 horas de forma legal a la semana. Ahora bien, si yo estoy haciendo un máster, mi pareja puede trabajar 40 horas semanales, ¿de acuerdo? Para que tengáis, eh, pues eso, una idea de los que queréis ir a, ir a Australia en pareja. ¿eh? ¿Qué se puede estudiar para obtener el visado, de, el visado de pareja? Juan Carlos, ¿qué estudiaste tú? Cuéntanos un poco qué estudiaste. Pues mira, bueno, primero de todo, si te fijas en mi foto, en la que estamos viendo ahora, ¿reconoces la camiseta? Sí, <risa> me suena y mucho. Fíjate en la foto, esa camiseta es la camiseta de OSI YouTube que me la regalasteis en la primera barbacoa en la que estuve. Sí. Todo un mito de camiseta. Todavía la llevo. Hoy en día la llevo todavía, ¿eh? Por aquí. A ver. Me alegro. Eh, de vuelta a la pregunta. ¿Qué estudié? Pues mira, al principio hice como, a ver. Sí. <risa> a ver, eh, si tienes un nivel de inglés eh, intermedio aceptable. Eh, puedes optar a estudiar cursos BET, ¿no? que ahora supongo que lo explicarás. Sí. entonces bueno yo al principio estudié dos cursos BET en business, en negocios, que vendrían a ser un poco lo que me explicaste tú al principio que son como unos cursos de serían como un grado en secretariado en España entonces estudié business 2 y business 3 y de esto tengo una anécdota que creo que no te he contado todavía pero que sepas que con esos, con los créditos que conseguí ahí los pude canjear en la universidad aquí para acabar la carrera. No me digas. Porque me quedaban unos créditos de libre elección por terminar aquí en España y me los convalidaron. Sí. Porque como los créditos BED se wow. convalidan en la universidad en Australia también, claro, te dan créditos, sí, sí. Entonces yo, bueno, tuve que enviar un montón de papeles, pero da igual. Hubo como eh, la dirección de mi escuela, me firmó un papel en el que decían que sí, que los Créditos se, eh, se podían también cambiar en la universidad en Sydney, pues también me lo podía cambiar en, en mi universidad y así lo Qué hice. Muy bueno. Sí, sí. Oye, Juan Carlos, muy buen dato, gracias por sí. compartirlo. Y, y bueno, pues entonces eso, estudié dos cursos. Muy bueno, lo digo. Sí. Sí, sí, ya te digo, a ver, hay que buscarse la vida y hay que saber cómo hacerlas, las pero. Bien, si alguna vez alguien necesita información de cómo hacerlo, yo les puedo echar una mano porque lo hice, vamos. Sí, sí, Gracias. con todo el morro. Gracias. Y bueno, luego cuando acabé los cursos de business, que eran, yo ya lo explico, eh ah, nada eh, son cursos que son fáciles, el nivel es fácil, lo único que tienes que tener cuidado con el inglés, que siempre te echan una mano los profesores y lo más más importante es asistir a clase, eso es muy importante. En cuanto asistas a clase y te vean los profesores, siempre te echan. Es que no era lo mío. Estaba muy bien. Y al final, uno de los cursos mejores que he hecho con un profesor excepcional y estudié Tour Guiding, que es eh, guía turístico. Y ahora tengo el título de guía turístico en Australia. Qué bien. No, la, la, la verdad. Que Juan que Carlos, de hecho, claro. muy bien, sí. Eh, muy chicos, reasonable. importante, uh, Juan Carlos pudo matricularse desde España directamente en un curso B, en un curso de lo que vendría a ser una formación profesional, porque Juan Carlos tenía y tiene, lógicamente, un buen nivel de inglés, ¿vale?, pero en el momento de marcharse a Australia, Juan Carlos sabía inglés, él podía comunicarse en inglés y por ese motivo él pudo directamente matricularse en un curso de business, Business 2, luego hizo Business 3 y luego hizo el curso de, de guía turístico, ¿vale? Aquellas personas que no tengáis un nivel de inglés uh, suficiente para este tipo de cursos, tenéis que empezar vuestra aventura en Australia haciendo un curso de inglés intensivo, ¿ok? Que los cursos de inglés intensivos sirven, lógicamente, para aprender el idioma. Los cursos de inglés intensivos son de General English, puede ser, eh, un, o un curso de preparación examen Cambridge, o un curso de preparación a examen IELTS. Estos son los tres cursos más comunes de inglés, ¿vale? Son cursos de lunes a viernes o de lunes a jueves, dependiendo de la escuela. Mínimo 20 horas de clase a la semana. Vas todas las mañanas o todas las tardes a clase. Y sirven para aprender el, el idioma o bien para sacarte un título oficial de inglés. Que, lógicamente, a nivel de currículum o a nivel de otros visados futuros, tener un título oficial de inglés nunca está de más, ¿vale? Una vez que tú ya sabes inglés, que ya tienes un buen dominio del idioma, puedes matricularte en un curso BED, como los que hizo Juan Carlos, o en un curso TAFE, que vendrían a ser el mismo tipo de cursos, la diferencia está en que los BED se imparten en escuelas privadas y los TAFE se imparten en institutos del gobierno, ambos son de pago para los extranjeros, ¿vale? Pero vendrían a ser como cursos de formación profesional y hay un abanico muy amplio. Juan Carlos, como les ha dicho, hizo business y, y tu, guía turístico, pero aparte hay, hay de marketing, hay de management, hay de deporte, de cocina, de belleza, de peluquería, uh, recursos humanos, no sé, chicos, hay un abanico de cursos bed y cursos TAFE Betty, muy grande. Dime, Juan Carlos. Te corto un segundo. Hay un curso bed que cuando los siempre quieren hacerlo, que es el de surf. Hay curso bed and Surf. Y ese, una pasada, lo está haciendo ahora uno de mis amigos que fue estudiante mío, le hice la colaboración y está encantadísimo. Y lo hizo otro estudiante que había estado conmigo, lo había hecho y están encantadísimos. Solo te piden que tengas un poco de experiencia en surf y que, tengas, sí. eh, que físicamente estés preparado y, si y lo nadar, puedes hacer y está muy bien, muy recomendable también. Sí, la verdad que los cursos de deporte, aquellas personas que os dediquéis al mundo sí. del deporte... Los cursos de deporte en Australia están muy, están muy, bien. Pensar que en Australia se practica muchísimo deporte, todo el mundo practica deporte, todo el mundo practica surf y los cursos lógicamente están muy, están muy, muy están muy bien. ¿eh? Eh, Juan Carlos, ¿recuerdas la escuela? ¿Fue en, en qué escuela era? Era en CSF. Eh, creo que sí. Creo, que, sí. creo. ¿eh? Ahora igual sí o es que sí, eso que me sí. Suena, porque es la que hacen todo el mundo no la que está sí. en Sydney sí eh, tenemos escuelas de deportes, que está muy bien esa escuela sí tenemos escuelas de deporte en las diferentes sí, ciudades sí, sí. australianas y en Sydney concretamente hay, hay tres buenas muy buenas pero sí, CSF es la que tiene más variedad de cursos, pero realmente las tres escuelas son, son muy buenas. ¿eh? Aquellos que queráis información detallada, chicos, de cursos, de cursos de inglés, de cursos BED, de destinos y tal, nos escribís y os mandaremos la información personalizada, ¿vale? Porque claro, eh, los cursos BED hay 50 millones, os podemos enviar toda la oferta que hay en, en Sydney, pero siempre nosotros tratamos de de ayudaros en, en, a elegir el, el que más se ajuste a vuestras necesidades. ¿eh? También hay cursos de, de educación infantil, aquellos que seáis maestros, maestras, hay cursos de educación infantil, relacionados con el mundo de la sanidad hay cositas, hay muchas, pero hay cositas, con el mundo de los animales, veterinaria también, hay una gran, gran oferta, pero importante, chicos, es necesario saber inglés, así que, si no tenéis el inglés, el nivel de inglés suficiente, empezáis la aventura con un curso de inglés de tres, cuatro, cinco, seis meses, el tiempo necesario, y luego seguís vuestra aventura en, en el curso BED. ¿eh? Aparte, también trabajamos con las universidades más importantes de Australia, donde puedes hacer un grado, un máster, un posgrado, una carrera, lo que tú quieras. Cabe destacar que las universidades en Australia son bastante, bastante caras y son muy poquitos los estudiantes que realmente se lo pueden permitir. Eh, pensar que un año en la universidad en Australia os puede costar tranquilamente unos 20 o 30 mil dólares. Eh. Un curso BED, que antes creo que preguntaban por ahí, ¿cuánto puede costar un curso BED? Chicos, depende mucho del curso, de la duración, depende mucho de la calidad de la escuela, del prestigio de la escuela. La media de los cursos BED más económicos está, un curso BED de tres meses, la media está en unos 1.500 dólares, australianos más o menos. Y un curso B de seis meses, la media está en 3.000 dólares australianos, ¿ok? Um, hay de más caros, evidentemente. Depende mucho del curso, de la duración, de la, de la escuela, de la, de la, del prestigio de la escuela, etcétera, etcétera. Tú, Juan Carlos, las dos escuelas en las que estudiaste, ¿qué tal estás contento con, con la elección? Eh, sí, estoy contento porque... A, a ver, en la primera escuela, muy bien, porque me ayudaron mucho. La verdad es que estaban, están acostumbrados a tener estudiantes internacionales y estuvo muy bien. Además tuve un profesor excelente. Y en la segunda escuela lo que había muchos eran profesores, profesores cualificados, o sea, muy cualificados. Eran profesores que también daban clases a la universidad o, o gente que trabajaba en el mundo de, de lo que estábamos estudiando. Por ejemplo, mi profesor de guía turística, de, de era un señor que llevaba 40 años trabajando de guía turístico. Wow. Una pasada Sabía muchísimo de historia y salía a veces en la tele y todo hablando. Qué interesante. Eh, sí, aprendimos muchísimo. Aprendimos parte de la historia de Australia, que ya te digo que es muy interesante. De cómo de cómo la historia de Australia, lo que la gente se piensa que no tiene historia, pues tiene historia y es muy, muy interesante. Qué bueno, pues algún día ya El nos día la, contarás. De una os explico la historia. ¿va? Sí, la verdad que a mí me parece muy interesante conocer toda esa información porque, bueno, yo sé lo típico, claro. ¿no? Lo que me enseñaron también en la escuela un poco, pero no tan seguro que nada que ver con lo que a ti te enseñaron. Bueno, chicas de marketing, tomar nota que Juan Carlos un día nos dará una, una charla sobre la historia de Australia y la historia de Sydney, que realmente es muy interesante. Um, brevemente contesto a dos preguntas que nos habéis hecho. Si te rechazan la visa, ¿la escuela te devuelve el dinero? Sí. Siempre y cuando tu visa sea rechazada por inmigración, la escuela te va a devolver el dinero que has pagado del curso. ¿Ok? Sí que te lo devuelven. ¿Y el nivel, qué nivel de inglés te exigen para, para el curso? Bueno, chicos, como os he dicho, depende del curso BED o del curso TAFE en el que os matriculéis. Os van a pedir un nivel de inglés u otro. No es lo mismo hacer un curso Business 2 que hacer un Advanced Diploma en Business, ¿vale? No tiene nada que ver. Un curso Business 2 es bastante básico, por lo tanto, el, el nivel de inglés que te piden no es muy, muy alto, pero para hacer un Advanced Diploma en Business, que es un curso ya complicado, más largo, etcétera, etcétera, ya te piden un nivel de inglés más alto, ¿vale? Como os he dicho, eh, aquellos que estéis interesados en recibir información, nos escribís, nos explicáis qué es lo que os gustaría estudiar y dónde, y os mandaremos la información y os, daremos, os explicaremos qué requisitos debes cumplir para eh, matricularte en ese curso. ¿okay? Chicos, ahora hablaremos del trabajo, ¿vale? no os preocupéis, vamos a ir hablando tema por tema, ahora estamos ah, revisando un poco el tema de visados, que es el punto número uno para cuando uno quiere marcharse a Australia y ahora eh, el siguiente apartado es el tema de de los cursos, de, perdón, del trabajo, ¿vale? Así que brevemente acabo con el tema de los visados, ¿vale? Recordar que con el visado de estudiante podemos compaginar estudios con trabajo y que podemos estudiar desde un curso de inglés general, un curso de preparación a examen Cambridge para sacarte el FIRST, el Advanced, o el Proficiency, un curso de preparación a, a IELTS, lo que queráis, ¿vale? Aparte también podéis hacer un curso de formación profesional en una escuela privada, BET, o en un instituto TAFE del gobierno, o bien hacer un curso en alguna universidad australiana. ¿eh? Um, y por último, os explico en qué consiste el visado Work on Holiday, este es un visado relativamente nuevo para los españoles, es un visado que no todas las nacionalidades pueden optar a él, actualmente, eh, bueno, de nuestros, nuestro perfil de, de estudiantes, um, los españoles, los chilenos, los argentinos y los uruguayos, sí que podéis optar a este visado. Okay. El resto de nacionalidades eh, tendríais que consultarlo directamente con la embajada australiana en vuestro país, pero básicamente son estos países. Este visado te permite estar durante un año de forma legal trabajando en Australia sin la obligación de tener que hacer ningún curso. Okay. El visado empieza a contar desde el momento en el que entras al país y tienes un año para estar en Australia trabajando jornada completa durante un año. Para obtener este visado hay que cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo debes tener entre 18 y 30 años. Necesitas aportar ciertos documentos, entre ellos te piden una carta de apoyo del gobierno, que esto tiene que ver con tus estudios. Para que te den la carta de apoyo del gobierno tienes que demostrar que tienes dos años de estudios superiores, como mínimo. Aparte te piden un certificado oficial de inglés o bien el IELTS o el Cambridge Advanced o el TOEFL. Es un visado que debe solicitarse sí si o sí si fuera de Australia y es necesario demostrar que dispones de ahorros, de unos ahorros de unos 5.000 dólares como mínimo, ¿de acuerdo? Este visado para España solo se conceden 500 plazas al año, este año han dado 600 como excepción, bueno el año pasado dieron 500, este año han dado 600, el año que viene no sé cuántas se van a conceder. Um, pero ya se han terminado las de este año chicos ya se han terminado la, el plazo de solicitud empieza el 1 de julio de cada año y este año a mediados de agosto creo que ya se habían terminado todas las 600 plazas ¿vale? así que los que estéis interesados en este visado ya tenéis que pensar de cara al año que viene, los papeles se tienen que enviar cuando se abre la convocatoria, es decir, a partir del 1 de julio del 2017 salvo Cambios, ¿eh? inmigración, a lo mejor, esto pasó, no sé si fue el año pasado o el anterior, que de golpe y porrazo sa sacaron 500 plazas más. ¿eh? En un mismo año, en julio, dieron, eh, empezó la convocatoria de 500 y en, no sé, a finales casi de año, dieron 500 plazas más, ¿vale? Esto nosotros siempre lo vamos comunicando en todas nuestras redes sociales, ¿vale? Ah, como os he dicho, las características es que podéis estar hasta un año en Australia trabajando de forma legal, es un visado que hay ciertas plazas al año. Cada, este, como máximo puedes trabajar durante seis meses para la misma empresa y en caso de querer estudiar podrás hacer un curso de máximo cuatro meses. ¿vale? Este visado, como todos los visados, tiene un coste y cuesta 440 dólares. ¿eh? ¿Qué, Juan Carlos, tú te lo planteas de cara al año que viene pedir este visado? Pues sí, la verdad es que sí, me lo planteo porque una vez he estado ahí casi dos añitos yo creo que sería una buena opción para volver. O incluso ir a Australia con un visado de estudiante, quedarme ahí una temporada y luego salir del país, porque hay que salir del país para pedir la visa, el visado, y, y entonces pedirlo. Pero sí, me lo planteo y seriamente. La es, muchos estudiantes, Juan es una Carlos. Buena sí. Más para poder trabajar y estar ahí, bueno, pues eh, tranquilos en estudiar, muy bien. Claro. Muchos estudiantes, Juan Carlos, hacen lo que tú has comentado, se marchan a Australia con un visado de estudiante, perfeccionan su nivel de inglés, se sacan el título oficial de inglés en Australia, salen del país y aplican para el visado para el visado Work and Holiday. Así que, chicos, sí. aquellos que no tengáis el nivel de inglés suficiente para este visado y queráis marcharos en breve, siempre tenéis esta opción. Os vais a Australia una, una con un visado. Dime. No, no, es exactamente lo que quería decir. Que es muy sí. inglés. O sea, Australia es muy, muy importante tener un buen nivel de inglés o no vas a poder hacer cumplir tus grandes sueños en la vida, sobre todo los laborales. Entonces, eh, lo importante es eso: ir a estudiar inglés en eh, uno de estos cursos que son intensivos, eh, darle caña al máximo. Y una vez tienes un nivel ya un poquito decente, ya puedes optar a, a estar ahí tranquilo y poder vivir bien y tener, eh, pues bueno, eh, estar confortable, que eso es muy importante. Y eso es lo que habría que hacer, yo creo, que es eso, irte unos cuantos meses, incluso un añito o dos, y después una vez que adquieras un nivel, ya puedes pedir la Vuelta en sí, sí, sí, yo, Juan Carlos, buen consejo, yo se lo recomiendo a muchos de mis estudiantes, porque algunos de ellos que tienen un nivel de inglés medio, que tienen un título oficial, que lo podrían pedir este visado, yo les digo, no mal, esta, este visado solo se puede pedir una vez en la vida, es una oportunidad única. Y yo siempre les aconsejo no malgastar esta, esta oportunidad para ir a fregar platos. Yo siempre recomiendo irse con un visado de estudiante, perfeccionar el inglés, mejorarlo durante un año, un año y medio, el tiempo que crean suficiente, y luego salir del país y pedir la Work on Holiday para ir a trabajar de tu profesión. ¿vale? Porque si tú te vas con un nivel de inglés medio, vas a optar a fregar platos o... A hacer camas en, en un hotel, ¿vale? Que obviamente son trabajos eh, que a los que optamos los extranjeros cuando no tenemos mucho nivel de inglés, ¿vale? Pero si tú tienes la opción de poder pedir este visado más adelante porque tiene, todavía eres, tienes eh, menos de 30 años y tienes todavía tiempo, vete a Australia, mejora tu inglés, sácate el título oficial de inglés en Australia y luego solicita este visado para irte a trabajar un año, jornada completa de tu profesión, ¿ok? Yo también es un consejo que siempre, que siempre recomiendo. ¿eh? Um, bueno, chicos, eh, sobre el tema de los visados, estas eh, son las tres opciones que tenéis. Recordar visado de turista, visado de sí, estudiante y visado work and holiday. ¿eh? Si queréis más información sobre los visados, escribirnos y os la mandaremos. Bueno, Juan Carlos, ha llegado el momento de hablar del de tema que más preocupa a la gente, que es el trabajo en Australia. Cuéntanos un poquito, a ver, eh, por ejemplo... ¿Qué tal el, el nivel de inglés con el trabajo? Sí. ¿Cómo está? Bien. A ver, el nivel de inglés con el trabajo. A ver, lo bueno que tiene Australia es que es un país eh, en el que hay pues un 30% de inmigración, un 20 y pico 30% de inmigración y es un país que está muy acostumbrado a tener gente de todas partes. Con lo cual, ¿se puede encontrar trabajo? Sí. Muy, claro, eh, muy claras dos cosas. La primera, ¿qué eh, ¿Qué estás dispuesto a hacer? Y dos, ¿cuál es tu nivel de inglés? Con un nivel de inglés nulo o bajo, sí, se puede encontrar trabajo. Es más complicado, pero se puede. Entonces, ¿qué pasa? Que vas a encontrar trabajos no cualificados. Vas a encontrar trabajos, eh, básicamente, pues en hostelería. va a ser pues en cocinas de restaurantes limpiando platos, eh, limpiando en casas. Eh, pues, yo qué sé, trabajos de todo tipo. Trabajos incluso en la obra, pero los más duros y peor pagados. Y que igualmente veréis que con un visado de, de estudiante, como puedes trabajar 20 horas, con eso poquito que ganes ya te da para vivir, porque ganarás mucho más de lo que ganas en España. Eso sí, una vez tu nivel de inglés es un poco mejor, una vez ya quieres un nivel intermedio de inglés, ya puedes acceder a trabajos un poquito mejores, que son pues trabajos como, pues si por ejemplo estabas en la construcción haciéndolo peor, pues cuida, pues quizá ya puedes hacer algo más como de peón. O que dejen a tu cargo pues, eh, pues parte de una cosa de una obra que hay que recoger cosas, pero como ya entiendes lo que te están diciendo, te dejan a ti a cargo. O por ejemplo, trabajar como camarero. Ya podrías empezar a trabajar como camarero. Podrías cuidar niños. Que eso también se, se pide mucho, ¿eh? se pide mucho, sobre todo en Sydney, en, en mi experiencia, la mayoría de mis amigas, casi todas, han cuidado niños. Sí. Casi todas, como decir, yo creo que todas han cuidado niños. Eso sí, se les pedía un mínimo de inglés para poder entenderse con los padres para saber que, que las chicas iban a hacer claro. lo que les pedían. No. Entonces, bueno, y luego también puedes trabajar, incluso una de las opciones que hay aquí, que veo en el PowerPoint, que es de recepcionista, sí, sí, sí, un poco. Tened en cuenta algo básico, y es que una persona con un nivel intermedio de inglés de verdad, o sea, no lo que adquieres en el cole, sino cuando te vas fuera, es una persona que ya tiene un idioma nativo, en el caso de España, según de la región que seas, igual y encima eres bilingüe y encima tu nivel de inglés empieza a ser una pasada. Pues con eso, pues te puedes empezar a comer un poco el mundo ya, ¿eh? tener pues a, optar a trabajos que están un poquito. más. La verdad que sí que estoy totalmente de acuerdo con Juan sí, Carlos. Nivel ¿eh? alto, por supuesto que ya puedes claro. eh, acceder a trabajos ya que es una pasada. Claro, si sí, mucha gente me pregunta yo, bueno, yo sé inglés, yo tengo un sí, sí. buen nivel, puedo trabajar de lo mío en Australia. Sí, tú puedes trabajar de lo que consigas, eso no es ningún problema, ¿vale? Mientras te contraten no es ningún problema, pero tenéis que tener en cuenta, chicos, las limitaciones que tenemos con el tema de las horas, ¿vale? Aunque tú sepas mucho inglés y tengas una carrera y mucha experiencia laboral, tu visado de estudiante solo te permite trabajar 20 horas cuando estás estudiando y muchas empresas, sobre todo empresas de trabajos de oficina, te exigen... Eh, trabajar jornada completa, y claro, nosotros no podemos, los estudiantes no podemos, ¿de acuerdo? Así que sí que puedes buscar trabajo de lo que tú quieras, pero debes de ser conscientes de, de esa limitación de horas. Tenemos estudiantes que están trabajando en trabajos cualificados, trabajos de oficina, media jornada, eso también es posible, tenemos arquitectos que están trabajando en algún despacho de arquitectos y trabajan media jornada, o sea, es posible, ¿vale? Lo que pasa que no son la mayoría de los casos. Y bueno, como, como Juan Carlos nos ha explicado, cuanto mejor nivel de inglés tenemos, me, más opciones laborales y mejores opciones laborales tenemos. ¿eh? De acuerdo. Um, ¿qué opción, o sea, para buscar trabajo, Juan Carlos, eh, ¿qué opciones tenemos en Australia? ¿Cómo, ¿Cómo se consigue un trabajo en Australia? ¿Qué hay que hacer? A ver, en Australia hay muchas formas, como podría haber en España, ¿no? De encontrar trabajo es más efectivo, sobre todo si quieres un trabajo cuanto antes es la puerta fría. Es ir a los sitios, currículum en mano. Siempre preguntar por el manager, que es el, el encargado del sitio al que vaya. Vas pues, a un hotel, a un hotel. Si vas a una obra, a una obra. Si vas a un colegio, a un colegio. Eh, pero vas, currículum en mano. Aunque sean trabajos cualificados, da igual. Tú ahí, te presentas ahí y pides hablar con el encargado, el manager. Y entonces, a partir de ahí, bueno, te presentas, das tu currículum y... Y esa es la mejor forma, porque se acuerdan de ti. Es decir, si ves que te dicen, bueno, mira, ahora no necesitamos a nadie, pero por favor, mira, vuelve la semana que viene, vuelve. Si no se encuentra trabajo para entonces, vuelve. Si hace falta, vuelves tres veces, porque mucha gente encuentra trabajo así. Eso sí. es lo más recomendable. Después, también es cierto que en algunas páginas web, como en search.com, en... bueno, hay varias, eh, se puede encontrar, pero esas páginas en la web de y YouTube se van posteando. Y en el Facebook, en el Facebook que se llama Ayuda Australia, se van posteando un montón de ofertas laborales y la verdad es que funciona, funciona mucho. Además, cuando llevas un tiempo en Australia, eh, si tienes referencias de un jefe tuyo australiano, de que llevo mucho tiempo ahí, que bueno, que te da referencias para otro trabajo, es muy, muy fácil encontrar otro trabajo. Yo ya lo digo, eh, es currárselo, es buscarse la vida, pero la diferencia con España es que ahí sí hay trabajo. Estamos hablando de un país que tiene alrededor de un 5% de paro y Sydney es una pasada. Para encontrar trabajo es muy, muy, muy, muy, muy, muy fácil. Muy fácil. Ya más a los españoles que se nos cotiza bien, la verdad es que es más fácil todavía. Sí. Es eso, es echarle ganas, es echarle un poco de cara y mucha, mucha ilusión. Y con eso realmente te puedes encontrar fácil. Sí, la verdad que en, en las grandes ciudades, tipo Sydney, Melbourne, Brisbane, hay mucha oferta laboral. Son ciudades que no viven solo del turismo, son ciudades que, bueno, como son Madrid, como son Barcelona, Valencia, grandes ciudades, ciudades importantes, eh, y hay trabajo de todo tipo. Si te vas a un lugar más de costa, a un lugar turístico, sí que es verdad que el trabajo es más estacional. Y los meses de invierno no hay tanta oferta laboral. Pero bueno, aún así hay, ¿vale? Luego hablaremos un poco del tema de los destinos y os explicaremos. ¿eh? Por cierto, Juanca, ¿dónde es esta foto que estás con...? Bueno, chicos, eh, os habéis dado cuenta que eh, en to todas estas fotos son fotos de Juan Carlos. En muchas de ellas sale con su hermana Silvia y en otras con amigos. ¿Esta dónde estáis? ¿Dónde es? Pues mira, esta es en Adelaide. Está en el sur de australia Barossa valley que es donde se considera que está el mejor tinto de australia el mejor vino ah. tinto de australia se considera que está ahí, en es ahí en esa zona de provincias es como si te vas tipo pues a la rioja o si te vas eh, a la ribera del duero pues, ah. tipo así pero en australia Entonces fuimos eh, a hacer un viaje y estuvimos pasamos un día entero pues catando vinos <ríe> Estaban muy ricos además, la verdad es que muy buenos. Oye, pues, pues sí. bien y saberlo. Ahí, porque... ya te digo, con mi hermana viajamos a un montón de sitios. Sí, sí. Y, y viñas, lo que más. Sí. Oye, pues bien saberlo porque yo soy de tinto, me encanta el vino tinto y la verdad que lo, lo desconocía. ¿eh? Desde el marketing, tomar nota. Juan Carlos nos puede dar una clase maestral sobre muchas cosas de Australia. ¿eh? Yo creo que, que tendríamos que hacer algo con él respecto. Um, bueno, Juan Carlos, tú has sido estudiante, tú has sido colaborador. Cuéntame un poco, ¿cómo mira te ayuda? ¿Cómo, ¿Cómo ayudáis los colaboradores? Pues mira, a ver, el colaborador para mí es una, es una figura que es muy importante. Primero porque mi colaboradora, bueno, resultó ser que acabamos siendo muy amigos. Y porque... Sobre todo, si tu nivel de inglés no es lo suficientemente bueno como para poder buscarte la vida de cualquier manera, es esencial. O sea, es un nivel esencial. El colaborador, lo que como dice Marta Caparrós, el colaborador, el colaborador no es tu madre. El colaborador es una persona que te ayuda. ¿Y cómo te ayuda? Pues bueno, una vez llegas a la ciudad, eh, eres nuevo, no tienes ni idea de dónde hay nada. El idioma, muchas veces, aunque hables inglés, el inglés australiano es muy especial. entonces hay que acostumbrarse un poquito para entenderlo. Pero bueno, llegas ahí y lo que hace el colaborador es primero darte tranquilidad porque sientas, sientes que no estás solo eh, y lo segundo es orientarte un poquito. Entonces, eh, lo que hacemos los colaboradores es, bueno, te acompañamos al banco para abrirte la cuenta bancaria, te acompañamos a coger la card para que así ya puedas tener un móvil activado y te puedas comunicar con tu familia o puedas, bueno, pues buscar trabajo y dar tu teléfono. Y luego también algo que, que intentamos hacer es ayudar un poco con el tema de buscar trabajo y por dónde buscar alojamiento. Es algo muy importante, es un consejo muy importante para los que vayáis a ir. Eh, no alquiléis nada por Internet. Si no es que tenéis una nada por Internet. Una vez llegáis os vais a un hostel. Si tenéis un hotel... Y si no, bueno, podéis hacer Airbnb o un montón de... Pero bueno, eso en la página de OCI YouTube te lo explican eh, Entonces, una vez llegas, el colaborador te dará un poco de nociones de, bueno, saber por dónde tienes que tirar para conseguir alojamiento. Y también, muy importante, para buscar trabajo, ¿qué hay que hacer? Un poco lo que he explicado, ¿no? De ir en puerta fría o, bueno, las opciones que puedes tener, pues, en páginas web o en la web de OCI YouTube... O en muchas otras groups que hay, que, bueno, ahora no me acuerdo los nombres, pero... De hecho, yo me acuerdo que tenía mi hermana cuando llegó, se puso a hacer eh, ronda por todos los restaurantes españoles que había en Sydney y se hizo una lista de dos páginas, con todos los restaurantes, las direcciones, todo, hasta un minimapa. Pues ese mismo, ese, esos apuntes que se hizo mi hermana, se los daba yo a mis estudiantes para que pudiesen orientarse un poquito al principio a ir a esos restaurantes, incluso recomendando, a este no vayas, que no pagan bien, a este sí, o a este tal. Muy bien. Y, y es eso. o sea El colaborador lo que hace es echarte una mano, echarte una mano y que va muy, muy bien cuando llegas. Pero sobre todo, y es muy importante que se entienda, no es tu madre, no es una persona a la que llamar a las 3 de la mañana si no te pasa nada, o si sea, hay una cucaracha en tu habitación y por supuesto o sea no es tu esclavo ni el trabajador eso es muy muy importante es un es como un colega que tienes ahí que te echa una mano y te intenta ayudar cuando lo necesitas sobre todo al principio pero luego si vais a Australia hay que buscarse la vida y lo importante es eso saber que, que vas ahí para ganar para crecer un poquito no para ir de lujo a un hotel para eso tienes otras Exacto. opciones Sí, sí. Eh, creo que Juan Carlos lo ha explicado de maravilla y no hace falta decir nada más porque lo ha explicado súper bien. Como os he dicho, Juan Carlos fue uno de nuestros estudiantes, él llegó como estudiante, pero se ganó nuestro cariño a los dos días de estar allí y como no, él, le ofrecimos un puesto de colaborador porque tiene una empatía especial y todos los estudiantes chicos, tengo que deciros, están encantados con él. Todos quieren que vuelva. Porque realmente Juan Carlos es el típico colaborador que llegas, te invita a cenar a su casa, te presenta a los otros compañeros, otros estudiantes, te mete en su grupo, haces mucha piña, o sea, y claro, todo eso cuando tú has cruzado medio mundo y te, te sientes solo, pues realmente encontrarte a una persona como Juan Carlos es de agradecer, o sea que, eh, chicos, si Juan Carlos vuelve, que espero que vuelva ahí pronto y tenéis la suerte de que sea vuestro colaborador, o, o vais, os va a ir muy bien, muy bien. Y claro, lo, lo, como él ha dicho, él lleva dos años, ha estado dos años viviendo en Australia, en Sydney, conoce perfectamente Sydney, conoce muchos otros lugares de, de Australia porque ha viajado mucho. Él tiene mucha información y hoy en día la información es muy, muy valiosa. Así que él os podrá dar muy buenos consejos. Y al igual que Juan Carlos, el resto de nuestros colaboradores también son estudiantes que un día llegaron, como vosotros, que no conocían a nadie ni nada y se tuvieron que buscar un poco la vida. Y esos estudiantes... Mucho, todos ellos han llegado a ser nuestros colaboradores, que son los que tenemos actualmente. ¿eh? Así que Juan Carlos lo has explicado de maravilla, muchas gracias. Retomando el tema del trabajo, Juan Carlos, porque me he olvidado preguntarte, ¿cuáles fueron tus trabajos cuando tú llegaste, de qué trabajaste, luego de dónde cambiaste, qué estuviste haciendo? Vale, a ver, intentaré resumirlo lo máximo que pueda. Eh, a ver, claro, yo como has dicho antes ya sabía inglés, ya había hecho una Erasmus que lo había hecho en inglés, y después he vivido en Italia, sí. que el hecho de hablar, eh, algo que digo rápido, hablar más idiomas, aparte de aunque si os da unos puntos increíbles. Bueno, mi primer trabajo, y esto es algo que es un, un consejo que doy a todos, los que vayáis ahí sobre todo a, a la experiencia, a trabajar de lo que sea, hacer lo que sea, y sobre todo, sobre todo, aprender inglés hablando con la gente. Que sepáis que muchos hostels, que son como los albergues que hay aquí, pero están, son como hoteles para gente joven. Eh, hay una opción que es hacer working for accommodation, que es trabajar a cambio de la acomodación. Bueno, se dice acomodación, no sé cómo se dice. Bueno, eh, Alojamiento, ¿no? Y a cambio de, normalmente, el desayuno o algo de comer. Entonces, tú trabajas unas horas... Así? Alojamiento, alojamiento, gracias. <ríe> tú trabajas eh, unas horas a la semana, unas 18 horas más o menos, y a cambio tienes eso gratis que en cine veréis que es muy caro entonces bueno, ahí aprendes inglés pues yo mi primer trabajo que hice fue ese con mi hermana, trabajar en el hostel al que llegamos, ya la primera semana que llegamos lo hicimos más que nada por no gastar mucho dinero y por la experiencia que era lo más guay, y mi hermana que no hablaba inglés, eh, la verdad es que ahí empezó a soltarse mucho ella estaba limpiando y a mí, al hablar inglés, me dieron la pena de hacer de night manager, que es eh, hacer bueno pues eh, cuidar el hostel por la noche, ¿no? un poquito. Echar a los borrachos de la calle y mirar que, que, que estuviera todo en orden. Pero ese fue mi primer trabajo. Luego ya, cuando ya quería pues, ganar un poquito de dinero para mantenerme y poder salir del hostel, trabajé bueno trabajé en cocinas, trabajé en restaurantes. Y trabajé, estuve nueve meses trabajando en un café, hasta que luego ya empecé con no sé, YouTube. Que, de hecho, yo en no soy YouTube iba a empezar haciendo de colaborador de Italia, pero al final, como bueno, quedó todo un poco en, en stop, pues al final acabé siendo colaborador para bueno en castellano. Y, y entonces ahí empecé a trabajar también en el restaurante en el que estaba mi hermana echando una mano. Que, de hecho, con el jefe teníamos la broma de que bueno, yo iba ahí como un colega a echar unas horas y ya estaba, porque claro, yo tenía mi trabajo más o YouTube más el de mi hermana. Entonces, claro, con 20 horas semanales. Claro, no puede, o sea, tienes que contar todo, o sea, tiene que. Era un poco difícil. Y entonces, bueno, eh, al final dije: mira, ya está, hasta aquí, quiero un trabajo, quiero una estabilidad, estar tranquilo y bien. Y entonces eh, me salió una opción en el hostel en el que había trabajado. Me di, bueno, le dieron mi contacto a alguien que me llamó un día y me ofreció si quería ser manager en un hostel. Claro, yo pensaba que era ser recepcionista. Y cuando de repente voy ahí y empiezo a trabajar, después pues de todo, de las entrevistas y todo, no, no, o sea, yo lo que iba a ser era director del hostel. <ríe> yo pensaba que iba a ser recepcionista, no, no, yo tenía que dirigir el hostel. Y así fue, mi trabajo que estuve ahí, pues es y todo con mucho amor, mucho cariño, la verdad es que aprendí muchísimo, llegué a llevar a casi 40 personas a dirigir 40 personas que no había hecho en mi vida. Y me fue muy bien. Quiero decir que si le pones ganas, ilusión, narices y sobre todo haces las cosas bien y tratas bien a la gente y sobre todo las cosas con amor, consigues una pasada. Y así fue mi historia. Claro. Así. Chicos, Juan Carlos es el claro ejemplo del estudiante que llega, empieza en un trabajo no cualificado, como él ha explicado, y... Poquito a poco, con el paso del tiempo, perfeccionando su inglés, bueno, a él no le hacía falta, pero bueno, a la mayoría de estudiantes nos hace falta perfeccionar el inglés, con contactos podemos optar a mejores posiciones laborales. Juan Carlos empezó trabajando en el backpacker um, de, en horario nocturno, haciendo de vigilante, y acabó dirigiendo un backpacker, un hostel, o sea, eh, podéis ver eh, que en dos años su trayectoria, bueno, así, o sea que... Esa, esa es su historia y como la de él hay bastantes más, ¿eh? así que eh, no siempre estamos fregando platos, sí que los inicios, muchos nos toca fregar platos o fregar suelos a, a hacer este tipo de trabajos, pero a medida que va pasando el tiempo y vamos perfeccionando el inglés podemos optar a otras posiciones. Su hermana Silvia que llegó a Australia sin hablar inglés apenas, ella también consiguió trabajo, no tuvo problemas, ¿eh? así que... Todo, si ellos lo han conseguido, todos los podemos conseguir, evidentemente, no es no es nada tampoco. Hay que ponerle ganas y, y mucho empeño, sobre todo, y cariño. Y acabo, ¿eh? acabo siendo encargada también. ¿eh? Claro, mira, y también Silvia, acabó siendo encargada, o sea que muy bien, mucho muy amor. bien por los mucho dos. Amor. Sí, sí, mucho amor. Ah, bueno, chicos, como sabéis, eh, ir a Australia tiene tiene un coste, evidentemente. Sí, sí. Uh, hay que pagar un visado, el visado de estudiante que son los 550 dólares australianos, hay que pagar unas pruebas médicas, aquellas nacionalidades que os lo requieran, el billete de avión de ida, Me acuerdo? Que con cuanta más antelación lo compréis mejores precios podéis encontrar, por eso es importante empezar los trámites con la máxima antelación y luego tenéis que contar con una serie de gastos una vez que estéis en Australia, el alquiler de una habitación, la fianza, el gasto en comida, el móvil y el transporte público. ¿De acuerdo? Este cuadro que veis aquí nosotros siempre lo tratamos de enviar en, en los emails, así que nos lo podéis pedir y os lo mandamos para que os podáis hacer vuestro Excel y así pues, sabréis cuánto dinero necesitáis eh, para llevaros de ahorros para cubrir al menos el primer mes en, en Australia. Juan Carlos también tuvo mucha suerte con el alquiler de su habitación. El, su caso, ¿verdad Juan Carlos? Fue un poco un, poco un chollo, ¿no? Sí, el mío fue un chollo. O sea, bueno, primero viviendo en el hostel que era gratis, acabé de trabajar. Bueno, ese Pero sí. Ese era trabajo. una habitación. Yo compartí la habitación con un amigo y pagaba yo 140 dólares. Sí, 140 dólares semanales en una casa muy buena. Teníamos hasta piano y todo en la casa, una cocina wow. que solo usábamos nosotros, teníamos eh, como un jardincito fuera. Donde ahí ya hacíamos barbacoas, bueno, ya hacía para ellas y a 15 personas. Muchos de los estudiantes que tuve pasaron por ahí a cenar, eh, quedábamos ahí y una habitación que era una pasada. La verdad es que muy bien, tuve suerte. Sí, sí. La verdad bueno, que. Se el... puede encontrar, puedes buscar, ¿Sí? buscarse la vida y hacer contactos. Porque, aunque eh, vayas. Hago... Sí, sí. No, no, digo que lo más importante es eso: contactos. Conocer gente. Eh, no echarse para atrás, échate para adelante y podrás conseguir muchos chollos. Sí, importante chicos, los contactos sirven para todo, para buscar alojamiento, para conseguir trabajo, o sea, es muy importante conocer al máximo de personas posibles, así que si hay una fiesta, si hay un evento, si hay una barbacoa, apúntate, no dejes de ir, porque todas esas personas que vas a conocer en ese sitio te pueden ayudar en muchos aspectos. ¿eh? Um, bueno, como sabéis, Australia es un país enorme, es muy muy grande, pero siempre hay ciertas ciudades las más recomendables donde un extranjero como nosotros puede conseguir trabajo. ¿eh? Las cinco ciudades más importantes que nosotros más recomendamos por oferta laboral y oferta educativa son Sydney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast y Perth. ¿eh? Aquí tenemos Sydney. Vale, aquí Melbourne al sur Melbourne Brisbane al norte de Sydney a una hora al sur de Brisbane está Gold Coast y en la costa oeste tenemos Perth estos son los cinco destinos más elegidos entre nuestros estudiantes donde como os he dicho hay más oferta laboral y mucha más oferta educativa siempre en las grandes ciudades tipo Melbourne y Sydney siempre en, este, en las grandes ciudades Siempre más de todo, hay más oferta laboral, más oferta educativa, más oferta cultural ¿eh? Si os vais a lugares más pequeños, pues habrá un poquito menos ¿eh? Juan Carlos, cuéntanos un poco sobre Sydney, ¿qué, te... ¿qué tal la ciudad? Sydney sí, muy bien La ciudad tiene muchas posibilidades Yo creo que es la ciudad con más posibilidades de Australia Primero porque es la ciudad más grande eh, y segundo, porque, porque tiene perdone, no, no me estoy escuchando bien. Bueno, eh, porque tiene una variedad increíble. O sea, puedes encontrar de todo lo que quieras. O sea, cualquier cosa te puedes inventar. Si quieres trabajar de recoge hojas, podrías llegar a trabajar de ellos. Es una ciudad que, que tiene unos parques increíbles, tiene unos murciélagos gigantes, una variedad de, de, de playas increíbles. Es la ciudad con más playas. Tiene más de 100 playas, solo Sydney. La verdad es que son preciosas. o sea, Tiene unos paisajes que son, vamos, de un sueño. Y luego también tiene, eh, tiene cultura. O sea, es una ciudad que tiene un museo de arte contemporáneo que es muy interesante. Igual si entras es aburrido, pero tienes que ver un poco los espectáculos que hacen, las cosas que hacen. Luego a los australianos les encanta hacer espectáculos. Hay un espectáculo de luces que es el Vivid, que durante una semana y pico están eh, iluminando la mitad de la ciudad. Y es precioso, hace unas cosas increíbles. Luego tienes eh, una de las bahías más bonitas del mundo con un puente. Está el puente, el harvard Bridge, que está mirándose de frente con la ópera. Es un lugar para enamorarse cada día. Yo cuando pasaba por ahí me enamoraba tres veces cada vez que iba. Y, y es una ciudad con historia. Es la primera gran, gran, gran ciudad de Australia. Y tiene todo, tiene todo. La recomiendo 100%. Sí, la verdad que es, es una ciudad maravillosa. Yo siempre, cuando me preguntan, ¿y a qué se parece Sydney? Yo que soy de Barcelona, ah, igual que Juan Carlos, somos los dos de Barcelona, digo que Sydney es una ciudad similar en cuanto a tema playa. La gente vive mucho de cara al, al, al mar, al océano en Australia, y que me recuerda mucho a, a, a mi ciudad natal, a, a Barcelona, realmente, Sydney. Así que es un destino muy, muy recomendable. Y de los otros destinos, tipo Melbourne, Brisbane, ¿dónde estuviste, Juan Carlos? Pues mira, yo me dejé Melbourne para cuando vuelva. Y Tasmania también y así. Luego, a ver, es que hice un viaje durante dos... Algunas de las fotos que hay por ahí son de mi viaje. Eh, fuimos de Sydney, luego pasamos por dentro del país, pasamos por Griffith, que es una ciudad tipiquísima del de centro, de, o sea, de la parte interior de Australia. Luego fuimos a Adelaide, Adelaide es mi siguiente ciudad favorita, es una ciudad más chiquitita, es muy auténtica, es súper Australia, o sea, la gente además es muy acogedora y es donde están las viñas estas que vimos en la otra foto, ahí vino buenísimo, también hay unas playas que están muy muy bien y debajo de Adelaide está Kangaroo Island, es una isla que es una pasada, es la mejor isla del mundo para mí, hay focas... Hay ballenas, hay tiburones, hay delfines, hay equinas, hay koalas, hay canguros, hay serpientes, hay todo lo que te quieras encontrar. Y luego, bueno, eh, también estuve en Perth, también estuve en Darwin, también he estado en Brisbane, también he estado en Gold Coast, también bueno, y así, en un montón. Perth también es una pasada, eso sí, estás alejado del resto de Australia, pero es una pasada, es, es, es genial, o sea... Eh, Tienes unos paisajes en Margaret River que son increíbles. Si te haces la costa oeste de Perth and Broome, ves los atardeceres más bonitos que vas a ver en tu vida. Y unas playas que son increíbles, que pasas de una playa de arena blanca, blanca, blanca, como la pantalla del ordenador, hasta una playa de color completamente roja. Luego la arena del desierto que es roja, es, wow, es increíble, increíble. Ya me emociono y todo, me pone los pelos de punta. Sí, yo, yo estoy embobada sí, sí. escuchándote, me encanta escuchar tus viajes y tus aventurillas. La verdad que mmm, Juan Carlos ha recorrido mucho, ha conocido muchísimo Australia y, y bueno, la verdad que, que es, es un gusto escucharte. Y ¿Estuviste en Brisbane y estuviste en Gold Coast? Estuve En Brisbane, estuve en Gold Coast. A mí Brisbane personalmente me gustó. De hecho, yo pensaba, digo, ¿sabes? alguna vez me tengo que ir hacia el norte... Yo creo que me iría por ahí, por la zona. Porque, bueno, estuvimos por ahí, pero también estuvimos en Byron Bay, que es cuando estuvimos fuimos a visitar. Estuvimos con vosotros y pudimos ver la office y pudimos ver delfines, y, y, y estuve por ahí. La verdad es que sí, me gustó mucho. Esa zona es muy recomendable. ¿eh? Yo la recomiendo completamente. Además está súper cerca de Cairns. Eh, claro, relacionado con la gente que está en Melbourne, claro. que está muy claro. abajo. Y... Muy bien, me encantó. Sí. La, la recomiendo completamente. sí, sí como, como sí, sí. la gente, la gente que busca ciudades más pequeñitas suelen elegir Brisbane o Gold Coast como destinos, porque bueno, buscan lugares un poco más pequeños. La gente que le gusta la vida de ciudad, la vida más cosmopolita, etcétera, etcétera, ya busca Melbourne y, o, o Sydney. Y los que son más aventureros, que buscan estar como más aislados y más lejos de porque claro, pensar chicos que la mayoría de estudiantes siempre vamos a la costa este, ¿no? Porque tenemos todo como más cerca. Si vives en Sydney te puedes ir un fin de a Melbourne o te puedes ir un, un fin de a Brisbane o a Byron Bay, ¿vale? Lo tienes todo como mucho más cerca y puedes moverte más. La gente que vive en Perth no puede irse un fin de semana a, Mel a Melbourne o un fin de A ver, poder sí que se puede, pero pierdes más tiempo en trayecto, en avión y tal, que, lo que luego vas a estar en la ciudad. Así que la gente que elige Perth, pues es gente pues eso, que busca estar un poco más aislado, más lejos de la gran, los, la gran masa de estudiantes internacionales que estamos en la costa este. ¿eh? Cada destino, chicos, tiene sus pros y sus contras, no existe el destino perfecto. Um, así que, bueno, eh, cada uno estoy segura que tiene el suyo. Y, bueno, para tener más información sobre los destinos, podéis mirar nuestra web, en nuestra web hay mucha información sobre cada destino y lógicamente nos podéis consultar a nosotros. ¿eh? Para que os hagáis una idea de lo grande que es Australia, os hemos puesto la comparativa con el mapa de Europa. Como podéis ver, abajo está el mapa de Europa encima del de Australia. No es igual de grande que toda Europa, pero casi, casi. Estamos hablando que Australia es un solo país. Y fijaros cuántos países abarca en Europa. O sea, Australia es enorme. Aquellos que queráis saber las distancias de una ciudad a otra, muy fácil, os metéis en Google Maps, ponéis distancia de Sydney a Melbourne y os salen los kilómetros que hay de un sitio al otro. ¿vale? Las distancias en Australia, aunque lo veáis en un mapa y que parezca que esté al lado una ciudad de otra, hay bastante distancia. ¿okay? Y una cosa que me he olvidado de decir, chicos, es que a Brisbane, aunque en este mapa parece que está en la costa, Brisbane no está en la costa. Brisbane está cerca de la costa, pero no tiene playa. Brisbane es una ciudad de interior, está más o menos a una hora de la costa, en coche más o menos, um, y está a una hora de Gold Coast, que Gold Coast sí que es una ciudad de, de playa, una ciudad de costa, ¿ok? Para, como dato, para, porque hay gente que se piensa, como lo ve en el mapa, se piensa que Brisbane tiene playa y no tiene, ¿eh? Ah, bueno, ¿por qué elegiste o si sea, YouTube, Juan Carlos? Cuando decidiste dar el salto a Australia, ¿por qué te pusiste en contacto con nosotros? Lo claro. y me rompió el corazón y dijo: me voy. Y lo convencí de ir a Australia. Daba la casualidad que una amiga suya había eh, conocía a los creadores, a Marta y a Juan. Eh, les conocía de, pues no sé si de Australia o ya de aquí de España o algo Y esta chica nos dio el contacto y nos dijo, bueno, escribid aquí y que aquí seguro que os echan una mano que Nosotros estábamos preocupados porque habíamos mirado un montón de agencias, estábamos mirando por internet, todo era muy caro Y entonces vimos, nos dijo, no, no, esto es gratis que Nosotros no sabíamos si era gratis porque era gratis o era gratis porque nos iban a echar una mano un legas el de ella y al final vimos que no, que era todo un servicio gratis, que además eh, los precios que se buscaban eran los mejores, los que se podían ajustar más a, a nuestro bolsillo y fue pues, genial. O sea, la verdad es que sí, por bo, boca a boca, o sea, por boca a boca, increíble. ¿Y muy, recomendarías, o si tú, a, a, a pues, algún amigo <risas> o a algún conocido, le recomendarías? Hombre, ya lo he recomendado millones de veces, sí, por supuesto. Sí, sí. Además, claro, eso eh, YouTube es, es eh, puedes decir una empresa, pero es como una gran familia. O sea, hace un trabajo empresarial, por supuesto, y es eh, tendrá su parte de negocio, pero es, es como una gran familia. Y que alguien eh, que está trabajando desde España, por ejemplo, eh, llame un día para preguntarte cómo estás y cómo van las cosas, eso se agradece muchísimo. Y tener un colaborador, una colaboradora que te ayuden in situ, ahí en el país en el que estás eso es una pasada y hacer barbacoas cada X meses en las que te ves con todo el mundo que son gratis completamente hacer excursiones que siempre son gratis o hacer los viajes estos tan bonitos que son financiados, o sea que tampoco cuestan tan caros, es una pasada o sea yo lo recomiendo ojos cerrados completamente como Juan Carlos os ha dicho, nuestros servicios chicos son totalmente gratuitos Tendréis un, cada uno tendrá un colaborador asignado a la ciudad a la que vaya nuestro apoyo y nuestros servicios son online nosotros no tenemos oficinas en España nosotros vivimos en Australia eh, todo nuestro apoyo es allí en Australia ah, por lo tanto aquellas personas que no estáis en este momento en Australia el servicio que os ofrecemos siempre es vía Skype teléfono, email, whatsapp, etcétera etcétera y lo que es más importante es que eh, siempre tratamos de acercar a los nuevos estudiantes recién llegados con los estudiantes que ya llevan un tiempo en, en Australia para que pues, tengan esa información y ese apoyo cuando uno acaba de llegar y necesita ¿no? sentirse arropado y tener la información para empezar su nueva etapa en Australia. Así que bueno, um, eso, eso, eso es referente a nuestros servicios. Y bueno, eh, Juan Carlos, ¿qué consejo le darías a la gente que, para que se animen a, a dar este paso? Pues mira, el consejo que les daría es, lo primero, eh, si sientes que, que algo va raro, que cada vez que piensas en irte a Australia se te remueve algo en el estómago, eh, si cada vez que piensas... Ostras, pues debería ir porque no sé inglés, pero igual en Estados Unidos, no sé qué. Y que no puedes trabajar y que necesitas trabajar para mantenerte y que quieres hacer algo con tu vida y crecer, yo te diría que no te lo pienses y que te vayas ya. Pero porque se lo estoy diciendo a mis amigos. y Ya tengo amigos que están empezando ya a pensárselo seriamente para irse. Entonces yo es lo que le diría. Pero completamente. Eso sí, siempre teniendo en cuenta que te vas a un país que para empezar es caro, pero se lo puedes permitir y si no, ahorras. Ahorras y luego una vez vayas ahí te buscas la vida. Yo te digo, vete ya, no esperes, no esperes porque el tren pasa una vez en la vida. Solo no pasa una vez, exacto. y estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos. Yo el día que decidí marcharme a Australia a... me costó mucho decidir, dejaba muchas cosas atrás, dejaba un trabajo, dejaba una casa y la verdad que al principio me, me, me... era complicado pero ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Eh, Australia me ha cambiado en muchos aspectos, me ha dado muchos amigos, me ha hecho ver el mundo desde otro punto de vista, realmente me ha hecho crecer como persona, también como a, nivel, a nivel laboral, y realmente yo es una experiencia que recomiendo poderla vivir al menos aunque sea una vez en la vida, aunque sean poquitos meses, cuanto más tiempo mejor, pero bueno, si no puedes ir mucho tiempo al menos, márchate el tiempo que puedas. ¿eh? Así que eh, yo lo recomiendo, y Chicos, que sepáis que también existe la opción de ir a Nueva Zelanda. Aquellos que tengáis ganas de iros a Nueva Zelanda, que es un país mucho más salvaje y mucho más virgen que Australia, tenéis la opción de contactar con Kiwi YouTube. Nuestra compañera Tania, que lleva tiempo viviendo en New Zealand, os echará una mano también. Lo mismo que os echamos nosotros en Australia, ella os la va a echar para, para Nueva Zelanda, ¿de acuerdo? Así que, sin problemas, podéis escribir a y para pedir información sobre los destinos, sobre las uh, escuelas, sobre los cursos, etcétera, etcétera. ¿eh? Y, bueno, chicos, tengo una gran novedad que daros. Eh, es una primicia. Aquellos que habéis estado, que habéis estado toda, toda la charla, vais a ser los primeros en saberlo. Es la primera vez que lo decimos, vale, nadie lo, nadie, hasta el momento nadie lo sabe, y es que bueno, a finales de este mes, a finales de septiembre, vamos a sortear dos becas, dos, una para ir a estudiar a Australia y otra beca para ir a estudiar a New Zealand. Así que, chicos, um, aquellos que estéis pensando en iros a Australia o a Nueva Zelanda, no dejéis de consultar nuestras redes sociales, nuestro Facebook. Vamos a ir dando pistas, vamos a, dar, a ir dando información, explicaremos en qué consiste, cómo ah, se puede optar a, a ganar esa beca. Repito, solo dos becas, una para Australia y una para Nueva Zelanda. Habrán dos ganadores, ¿ok? Eh, a finales de septiembre eh, lo vamos a, a publicar. Durante lo, estos días iremos dando alguna pistilla, pero será todo eh, a finales de septiembre, así que... No olvidéis uh, chequear Facebook, siempre, muy atentos a Facebook, ¿ok? Así que bueno, Juan Carlos, ha sido un súper placer contar contigo hoy. Te juro que me he quedado embobada escuchándote. Eh, me encanta todo lo que nos has contado, toda la información que nos has dado, creo que nos has ayudado mucho a todos nuestros estudiantes, a mí también, así que bueno, yo te invito a que participes en nuestras charlas siempre que puedas y por favor vuelve a Australia, vuelve, que te queremos otra vez en el equipo, Quiero que, queremos que seas nuestro colaborador una vez más o más, o sea, lo que sea, eh, que estés entre nosotros otra vez, Juan Carlos. Y nada, agradecerte todo este tiempo que has estado y, y bueno, que estamos en contacto, que vamos hablando. ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Muchísimas gracias porque me ha encantado estar aquí. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión y ahora al ver las fotos me emocionaba y todo. Y es una pasada. Me acuerdo ahora de cuando hicimos el primer Skype, cuando teníamos el primer Skype. Así que, eh, sí. para recordar cosas muy, muy bonitas. Muchas gracias a vosotros y, por supuesto, cuando me necesitéis, aquí estaré, para echar una gracias. mano en lo que se pueda. Muchas, Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Y espero Te que mando. a todos les haya servido la información y Seguro. que se animen a ir, porque lo digo en serio, es una pasada. <risa> Muchas gracias. Seguro, seguro, Juan Carlos, que a la gente le ha servido de mucho tu información y, y seguro que recibiremos noticias de gente que nos ay, pues lo que dijo Juan Carlos, seguro, seguro que nos escriben preguntando por ti o haciéndonos alguna, alguna pregunta referente a lo que has explicado. Chicos, uh, bueno, muchas gracias a vosotros por estar una vez más ahí. Um, como sabéis, el, el primer miércoles de cada mes solemos dar una charla online. Um, ya os comunicaremos cuándo va a ser la, la siguiente. Seguramente será el primer miércoles del mes de octubre. Pero ya os lo confirmaremos. En la charla de octubre nos acompañará otro estudiante que también explicará su, su experiencia. ¿Okay? Bueno, lo dicho, Juan Carlos, te mando un beso súper grande. Estamos en contacto, nos vemos pronto y a vosotros también, chicos. Gracias por estar ahí, un fuerte abrazo, a Guapu y nos vemos en la, en la próxima charla, ¿ok? Recordar, dos becas, dos, Entonces Australia y New Zealand, estar atentos a Facebook, muy atentos. Gracias a todos, adiós, hasta pronto, adiós, adiós.